Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes, amigos que nos escuchan en cada vez que salimos en nuestra, nuestro programa del canal Boris Darmon Canal en YouTube? Y también salimos en nuestro programa en vivo en Facebook Live. Así que esperamos que tú puedas seguirnos y compartir con nosotros este momento. Bueno, hoy, eh, a partir de hoy, todos los sábados de la mañana, tendremos una, un mensaje de la Biblia, estudiaremos las escrituras y conoceremos un poco más el pensamiento bíblico de manera concisa. Vamos a utilizar la Biblia cada sábado por la mañana para que tú y yo podamos compartir un mensaje. Nosotros no tenemos iglesia, no pertenecemos a una iglesia local, ni siquiera a una iglesia que no podamos reunir, simplemente porque vivimos una vida diferente, un cristianismo diferente ahora. Quizás para algunos es incómodo, pero este celo eh, cristiano, este celo religioso, ha incomodado nuestro corazón y de alguna manera eh, hemos encontrado que Jesús, tal como la samaritana, después de preguntarle a Jesús dónde debe adorar, de dónde viene la salvación, hemos encontrado en Samaria el lugar donde podemos adorar al Señor y, y, y servirle de una manera diferente. Hemos abierto un canal, tenemos un ministerio, hacemos ayuda al prójimo, buscamos la manera de poder vivir una vida sencilla, simple, sin ir a los extremos, eh, porque creo que a los extremos siempre le alegra a Satanás, o estar en la alegría de la, del libertinaje, o en la tristeza de la ¿no? esas cosas que, no, que a Satanás le gusta. Y hemos encontrado nosotros una forma de vivir nuestro cristianismo de una manera bíblica y, por supuesto, con el gozo de conocer el evangelio que hemos recibido de parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a quien todavía pertenecemos, pero que muchas veces no le encontramos el sentido en una reunión de los sábados donde encontramos gritos, cantos eh, estridentes, el show. Creo que ya pasamos a otro momento, otro tiempo. Otra situación y creo que es el momento de ese celo religioso, sectario, divisionista, se convierte en una oportunidad de conocer la Biblia y alcanzar la salvación. La Biblia no tiene religión, la Biblia no tiene grupos, la, la Biblia tiene una sola verdad, que es Jesús. Los grupos lo hemos hecho los seres humanos. Y hoy vamos a hablar de eso. La iglesia cristiana estaba en crecimiento. Vamos al tema de hoy. Estaba en crecimiento y... Y su crecimiento era realmente notorio porque dice que cada día se añadían miles, miles al cristianismo, al mensaje de los apóstoles, al mensaje que Jesús había dado y que ellos estaban replicando. Iban por las aldeas de Jerusalén porque Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén y luego de un tiempo pudieran ir hasta Judea y Samaria y otros lugares de la tierra. Y el trabajo de los discípulos no era ir a fundar iglesias. El trabajo de los discípulos era ir a predicar el evangelio y a hacer discípulos. Los discípulos no necesariamente tienen un local. Los discípulos no necesariamente tienen un lugar donde se reúnen con su maestro, porque el maestro no estaba. El maestro está en el cielo. Y él había determinado que no, se, no sería un grupo establecido solo en Jerusalén. Por eso es que envió al Espíritu Santo. Y él dice que estaría con vosotros todos los días y con todos vosotros. Y en cada uno de ellos, o sea, no había una, una connotación congregacional de reuniones en cuatro paredes o cosas por el estilo. Había una, una conexión o interconexión espiritual entre ellos. Y el Espíritu Santo sería la, eh, la tónica, la, la prueba de que ellos realmente estaban aceptando a Jesús como su Salvador, porque era el Espíritu Santo que guiaría sus vidas. Entonces, en el capítulo once de Hechos de los Apóstoles, ustedes ya tienen un mensaje de este capítulo en mi canal, pero hoy vamos a tratarlo de la manera como creo que es necesario entender. Capítulo 11, versículo uno del libro Hechos de los Apóstoles. Oyeron los apóstoles y los hermanos en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, Pedro había estado entre los gentiles, y disputaban con él los que eran de la circuncisión, grupos, sectas, los que estaban circuncidados, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y, y has comido con ellos el sectarismo? no ¿Por qué escuchas a este predicador? Ese inventa historias. Interesante algunas... Cosas que suceden en el evangelio. ¿no? Hace poco nomás una iglesia en Estados Unidos invitó a un predicador y la conferencia le negó a la iglesia que ese predicador no podía predicar en su iglesia. Y la iglesia tomó un acuerdo y dijo, aquí no mandas tú, aquí mandamos nosotros. Y predica él aunque tú como organización no quieras. Muchas iglesias hacen eso. Muchas iglesias logran eh, rebelarse contra los circuncisos. No, qué bonito se ve cuando una iglesia es con, tiene convicción del evangelio y no de sectarismos ¿no? entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, ¿qué dijo Pedro? vamos a leer ya, capítulo 11 estamos en el versículo 5 estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión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 La reacción de la iglesia me sorprende. Claro, era una iglesia nueva. Era una iglesia con características diferentes. Hoy parece que la iglesia es cada vez más... arrecia más contra aquellos que no estamos bajo el statu quo de una iglesia formal, aburrida, con cultos... Que no son cultos, que tienen reuniones de satisfacción grupal o personal, donde cada uno hace lo que mejor le parece. Y mejor le parece en el sentido de la el protocolo, ¿no? Ese protocolo que siempre manda y no el sentido de la adoración, el sentido del servicio. Recuerdo un sábado estaba yo por predicar y ya eran las casi cinco para las doce del día, y le pedía a la directora de niños que no se hiciera la historia de niños, que normalmente duraba quince, veinte minutos, y dijo, no, no se puede cambiar, aquel programa es el programa y se tiene que cumplir. Yo iba a predicar hasta la una y media de la tarde, entonces, ah, no, pastor, la gente se va a aburrir, se van a ir, así es. Esa es la iglesia, una iglesia la Odisea, es una iglesia que se cree rica, pero es pobre, no tiene, no tiene nada, está vacía, entonces, cuando hay un predicador, cuando hay una, un ser humano como cualquiera que sale a predicar el evangelio, que busca una nueva manera de pensar el evangelio, de pensar el evangelio, de pensar la religión, de pensar el principio de la salvación, no establecido en una organización que en muchos lugares ya es espuria porque ha negado Situaciones difíciles del Evangelio eh, con sus actos. Es realmente triste y terrible. Tenemos una llamada en esta mañana porque estamos ayudando a una persona. Hola, primo, ¿cómo estás? Gusto de Hola, saludarte. Tu, tu, tu Ajá. Sí, sí. Ah, está mal, pero se ha ido, dice, para la posta, para que me pongan, pero dice que se ponga. Uh, una cantidad de endicilina para, para la infección, y para dar, por gasto, no sé qué, si. pero me dice, no tenía yo, me dice, pues eso ya me salía de de la foto, me dice, y bueno, uh, si quiere que esa, esa antecedida de fondo al consuelo también dice entonces ¿Uh -huh. dice que vive por allá, sí conozco por donde vive por, y, y aquí cae una bien okay. alejada por el 6 entrando al fondo okay. uh -huh. y, bueno pues dije voy a comunicarme con vos y... ¿cómo se él? no, no lo conozco pero es una persona que ha estado en comunicación con nosotros gracias a varios amigos que estamos ayudándolo por su salud no, no, no, no, no, no, no, no, no ya, contáctalo, dile, dile que te encuentras según un, Busca una, una farmacia, eh, busca las medicinas y nosotros le vamos a hacer un, un pago vía YAPE. ¿ya? ¿ya? Yo estoy en, una, estoy en una conferencia ahorita, te llamo en media hora, ¿ya? No te, no te escuché nada esta última parte, porque también te cortaron. Te llamo en media hora, en media hora estoy terminando el sermón y te llamo en media hora, ¿listo? ya Bendiciones ya, primo. Bueno, es una persona que ha sido abandonada por eh, la comunidad, el, el Estado, y le han dejado, el, ha perdido el ojo, ha perdido la, la, este, el oído. Este, es un muchacho que ha ido a parar a un, a un lugar descampado y le han dado un lugar para dormir. Se llamada está, estábamos esperando, de todas maneras, gracias por comprendernos en esta hora del sermón o del mensaje. Si quieres ayudar, escríbeme a, a mi inbox y con gusto podemos ayudar a este joven que realmente está necesitado no tiene con qué eh, atenderse y por supuesto eh, ayuda a la, a la posta, le dicen que sí, pero no tienen, la posta no tiene medicina, entonces tiene que ponerse algunas cosas. Vamos a con su receta médica poder ayudarlo. Eh, él está en la ciudad de Pucalpa, si tú estás en Pucalpa y nos escuchas, escríbeme al inbox por favor y déjame un mensaje que tú quieres ayudar. Vamos a apoyar a las personas que necesitan. Muy bien, eh, eh, como decíamos, eh, la iglesia de Jerusalén tuvo una reacción distinta a la reacción de muchas personas hoy en día. Hoy, eh, yo recuerdo cuando recién había llegado aquí al Perú, eh, separado de mi familia y solo, y quise ir a predicar a una iglesia, y un hermano me dijo, ¿tiene usted sus credenciales? Le dije, ¿por qué necesitas las credenciales para predicar? Y él me dijo, no, es que nosotros sabemos que usted no es miembro de la iglesia. Le dije, ¿yo hay que ser miembro para predicar? Sí, usted mismo lo sabe, muy bien. Entonces, vamos a seguir los protocolos. y si soy miembro, no tengo mis credenciales porque hace años que no predico como pastor, pero predico como miembro de la iglesia. Bueno, y ahí comenzó la discusión y una hermana comenzó a armar eh, el problema diciéndole que era un bufato, que era una persona que no sabía lo que, lo que hacía, etcétera, etcétera, y otras cosas más. Al final me dejaron predicar en la parte baja del de púlpito, o sea, en la parte baja donde se separan los pecadores, como yo. Entonces, así fue su protocolo, ¿no? Esa es la, esa es la dinámica de las iglesias. Y así como esas iglesias, hay muchas que son sectarias un pastor formó su iglesia de las iglesias independientes o iglesias este, eh, congregacionalistas evangélicas o algunas otras eh, de la reforma y otros más como la adventista o como las otras iglesias eh, católicas carismáticas no te dejan predicar porque dicen que tú hablas contra ellos la pregunta es qué es hablar contra ellos una de las cosas que logra la libertad de opinión es decir la verdad, que a veces nos duela, es otra cosa, pero que como iglesia, como personas, como grupos, necesitamos aprender, necesitamos aprender. No tengamos miedo de que alguien nos diga de qué estamos enfermos. La única manera de resolver nuestro problema es viéndonos en nuestra condición de enfermedad. De otra manera es imposible. De otra manera es casi... Eh, contrario al evangelio, poder seguir una vida cristiana sin entender de qué tenemos necesidad. Este hombre estaba fuera de Jerusalén, no era un judío, no era circuncidado, tenía necesidad del amor de Dios, tenía necesidad del mensaje de salvación. Había escuchado de Jesús, pero no podía ir a Jesús, porque Jesús ya no estaba, ahora estaban sus discípulos, y un ángel se le presentó. Imagínense ustedes, tuvo que hacerlo un ángel, porque la iglesia de Jerusalén no se movía. Ellos vivían en, en su templo, dando sus diezmos hasta del, del, del Comino y del Eneldo, hipócritas, como muchos hipócritas que dan sus diezmos por obligación, para ganarse la salvación, o simplemente van a la iglesia para cumplir un objetivo. Esos son, esos son personas con la hipocresía, yo estoy diciendo que todos, no, no, no me entiendas mal, pero esa es la iglesia, una iglesia eh, sin sentido, sin ton ni son, una religión diríamos, y alguien va a decir, la iglesia somos nosotros, pues sí, nosotros hemos convertido la iglesia en un lugar así, indeseable, donde los niños no quieren estar, donde los jóvenes ya no quieren ir, donde no se habla de Dios, se habla de cualquier otra cosa, el mensaje pasa por encima de la cabeza de las personas, ya no entra en el corazón de las personas porque no es un mensaje espiritual, es un mensaje promoviendo actividades eh, de, de conquistadores, de clubes, de grupos de damas, de reuniones de, de, de, de camping o eh, actividades eh, evangelísticas, disque, donde todo el mundo tiene que salir de dos en dos y después de un dos o tres meses dice: ¿Cuántos salieron? Nadie salió porque son actividades que la gente no puede, tienen que estar ocupadas, o sea, es una iglesia realmente que va en camino al descalabro porque ya Cristo no es el mensaje central de la congregación. Entonces, este concepto sectario de, de, de la necesidad, de salir a buscar la necesidad del hombre, puede ser una necesidad no necesariamente espiritual, puede ser una necesidad física, como este joven que nos acaba de llamar, eh, que, que buscamos ayudar, con ustedes también, ¿no?, eh, así como ellos, necesidades familiares. Hoy en día, las familias están destrozadas, los hijos están haciendo lo que quieren, y la gente sale a trabajar porque tiene deudas, tiene necesidades para poder cubrir sus necesidades, abandonan a los hijos, no pueden recogerlos del colegio, los chicos salen solos. Esa es la realidad del mundo hoy. A esa gente necesitamos ir. El pastor Montalvo, un amigo mío que yo tenía, que fue mi mentor en el sur, porque creía en el trabajo que nosotros hacíamos, siempre nos animaba, así. él decía, nosotros somos, somos una iglesia de tortuga, como la tortuga, estamos felices en nuestro caparazón, seguros en nuestro caparazón, no nos importa lo que pasa alrededor. Y esa es nuestra forma de ser. Tenemos que analizarnos y darnos cuenta de qué situación estamos. Las congregaciones religiosas se han convertido en cúpulas, grupos de personas con ciertos privilegios a los cuales la gente más sencilla da su, su dinero para mantener. Y ellos hacen lo que les venga en gana con esas cosas, con ese dinero. Hacen lo que se les venga en gana con el puesto que tienen. Hacen lo que se les venga en gana con las situaciones que ellos tienen en sus vidas. Y se han convertido en personas, eh, instrumentos de la nada. Porque los reglamentos, las pólizas, no les permiten moverse de un lado, yo entiendo a aquellos que están trabajando allí, que no pueden hacer más, los sinceros que trabajan en esas organizaciones religiosas, que no pueden hacer más porque sus pólizas no les permiten moverse, pero de alguna manera se han congraciado, se han quedado allí a vivir el statu quo de una religión que perderá su sentido de evangelio. Así estaba la iglesia cuidando a sus miembros, cuidando a, su, a sus, sus privilegiados, cuidando sus doctrinas. Y cuando Pedro, inducido por ese, ese llamado, ese mensaje, ese, esa invitación que no podía rechazar, Dios trabajó de manera tal como para que Pedro no pudiera rechazar, porque Pedro también era un hombre que tenía las convicciones judaicas bien enraizadas en su corazón. Él no quería hablar con gente que no fuera judía, circuncidada. Era tan, tan metido en, el, en, en, en, el, en la práctica, en la doctrina, que él decía, yo no voy a salir de Jerusalén, yo no voy a hablar con incircuncisos, es imposible. Y un día estaba con a la hora casi de la comida y se le aparece este, esta visión, este sueño. Y la palabra de Dios. Es bien clara. No le llames inmundo a quien predica la palabra de Dios o a quien quiere ir a predicar la palabra de Dios o no le llames inmundo a quien quiere escuchar la palabra de Dios. Y ahí están felices todos los que me están escuchando y que son cucufatos. Ah, la Biblia dice que a los que quiere escuchar. No está diciendo al que quiere predicar dentro de mi iglesia. ah Momentito. Este hombre después tuvo que entrar a la iglesia y no era circuncidado. ¿Ah? Y después Pablo comienza a pelear con aquellos que querían que se convirtieran los gentiles y que fueran circuncidados. Y Pablo les dice, la circuncisión no sirve de nada. Tu pertenencia a tu congregación, a tu iglesia, no sirve de nada. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Conocido en el mensaje de Pablo, los judaizantes. Los que querían que los gentiles se convirtieran, pero que pasaran todo el protocolo de la iglesia. Si no, no eran aceptados. Si no, no eran admitidos. Pero parece que aquí en la primera opción, en la primera experiencia, la iglesia acepta y dice, ¡qué maravilla! Se callaron, dice, no, no argumentaron más, es que era tan poderosa la, la argumentación que no pudieron hacer otra cosa más que callar. Un ángel envió al mensajero a venir a la casa de Pedro. Dios habló a Pedro a través de una visión para que no llamara impuro, inmundo, y ahora este que no era judío, que era un gentil llamado inmundo por ellos, era acepto. Y ellos reconocen y dicen, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Un día Jesús estaba caminando con sus discípulos, y creo que hay muchas enseñanzas allí que nosotros podríamos referir, muchas en la Biblia de este tipo. Estaba, y dice que alguien hablaba en contra de Jesús. Y vociferaban y hablaban que era un charlatán que venía de del de Cebú y ustedes saben diferentes ciudades encontró oposición como lo he encontrado yo como lo he encontrado David Gates como lo he encontrado el pastor Bor como lo ha encontrado eh, el, el otro pastor este, argentino que, que ha tenido problemas con la iglesia ¿no? Gambetta. y así como él otros unos mexicanos unos peruanos aquellos que, que, que hablan sin duda de los, de los pecados de la iglesia y también de nuestros pecados hablamos, no, no hablamos solamente de ellos. Hay que ser eh, transparentes en ese sentido. También somos seres humanos como cualquier otro. Pero tenemos el privilegio de la palabra, tenemos el privilegio de conocer la palabra de Dios. Y por ahí algunas personas comienzan a hablar mal de las personas que predicamos. Este es un rebelde, este es un disidente. Comienzan a poner nombres. Eso va a pasar. No nos desespera. Nosotros no somos. No pertenecemos a alguien como para que alguien diga, oye, eh, tú no puedes hablar así. Nosotros tenemos el principio de la libertad para poder comunicar, decir lo que sentimos en nuestra experiencia personal con Dios. No es la iglesia, no es la organización, es nuestra experiencia con Dios. Y tu celo, parecido a los judíos, ocufato extremo, y si no es extremo, por lo menos dices que te identificas con ese tipo de cosas que se hacen dentro y fuera de tus congregaciones. No estoy hablando solamente de los adventistas, de los evangélicos hacen lo mismo. Hay una iglesia donde van todas las mujeres tapadas hasta acá, que los no pueden sentarse junto con, con las damas, o cufaterías que el enemigo ha ganado dentro de las congregaciones para poder controlar el mensaje de la salvación. Las iglesias están peleando sobre pólizas si pueden ordenar mujeres y aceptar homosexuales si pueden este, eh, hacer actividades comerciales o no para sostener a las iglesias porque los diezmos y las ofrendas han caído. O sea, están en ese tipo de marañas y el evangelio de Satanás sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Hoy en día en Europa eh, el, el mundo liberal o libertino ha ganado batalla. En los colegios están enseñando cosas increíbles. Y las iglesias han formado unos colegios pequeñitos donde van 150 personas y creen que así van a salvar a los niños. En vez de permitir que otros niños vengan a esas, a esas escuelas, crear más escuelas en cada comunidad para poder hacer una labor de, de pedagogía con esos niños que están siendo atrapados por el enemigo. Ah, no, no, ellos están preocupados por sus pólizas, por sus actividades eclesiásticas. De eso viven, se alimentan de sus propios orgullos y egoísmos y terminan siendo una iglesia espuria Así es como Satanás los ha conducido, conserva tu doctrina, te van a golpear, no debes dejar que nadie la toque, cuídala, mientras tanto yo estoy haciendo mi obra en otro lado, tú sigue ahí enraizado como la tortuga dentro de tu caparazón, yo voy a hacer mi labor para predicar el evangelio a otras personas, pero mi evangelio de perdición, dice Satanás, así ha convencido a las iglesias y los ha adormecido. Muchos de ellos felices con ir el sábado o el domingo a la iglesia y se contentan con haber participado de ese programa y ya en la semana dicen, oh, yo soy fiel al Señor. Y esa fidelidad solamente es externa. No estoy diciendo que todos son así. Todos estamos luchando por alcanzar la salvación. Todos estamos luchando por acercarnos a Cristo a través del Espíritu Santo. Todos estamos dejándonos inducir por el Espíritu. Pero hay algunos de esos todos que no son sinceros que no son plenos, que no se han dado cuenta de su condición, no se han dado cuenta de su actitud eh, farisaica, y en vez de ser publicanos y darse cuenta de su condición, y predicar el Evangelio, así, humanos, con pecados, con errores, como yo, como tú, como cualquiera de los sinceros cristianos, predicamos el evangelio de Dios. Y este hombre, que no era circunciso, recibió la palabra de Dios. La iglesia lo aceptó. Si tú eres una iglesia y me estás escuchando, y digo iglesia porque formas parte de alguna congregación de la dirigencia, y viene una persona y quiere predicarte el evangelio de Jesús, no le pides sus credenciales. Deja que la iglesia analice, deja que el espíritu guíe, deja que las personas le permitan, se permitan conocer, aquello que tú no quieres que conozcan. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo preserva al sincero cristiano de la verdad. Dice la Biblia que él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Os conducirá a la verdad. Yo siempre repito esas cuatro cosas que son valiosas para mí. Por eso no me da miedo de decir las cosas que digo. Un hermano me llamó y me dijo, hermano, tú no puedes decir eso. Vas a ser tropiezo para una persona débil. Oye, qué bueno que tropiece esa hermana débil porque está en camino del error. Que se tropiece en mis palabras y que comience a buscar y descubra que el, el Espíritu Santo lo va a guiar a descubrir la verdad. Porque si sigue ahí sin tropezar, ahí en esa mentira de actividades netamente humanas, sin sentido, que no tienen conexión espiritual, se va a perder. De repente es un llamado de atención de repente esta es la manera como ella se va a dar cuenta, o esa persona se va a dar cuenta de que realmente hay otras cosas que yo no estoy entendiendo en el evangelio. Una iglesia inactiva, una iglesia paralizada, bueno, semi-paralítica, que no puede ser sanada porque no hay quien la empuje al, al estanque como el paralítico, que debería descubrir su propia fe, su propia experiencia personal, como congregación, como personas, como líderes, para poder darnos cuenta que el camino a la salvación está en el mensaje de Jesús a la Samaritana. Sabe, mujer, que ni en este monte, ni en Jerusalén, alcanzaréis salvación. Ni en esta iglesia, ni en la otra, ni en el campo, ni donde estés, si no tienes en tu corazón. El espíritu que te conecta con el Dios espiritual. Ese es el mensaje de Jesús. Transformador. Eso rompe los esquemas de la formalidad, de una vida rutinaria, de un cristianismo sin sentido, un cristianismo sin ton ni son, una comida sin sal. Esa comida que. ¿Cómo fuiste a la iglesia? ¿Qué predicaron? Lo de siempre. A un niño le preguntaron, ¿Qué entendiste en la iglesia? Ah, que Jesús me salva Y que los que pecan se pierden. Pero eso si yo lo escuché a mi maestra. ¿Qué hay en la Biblia? Cuando alguien te habla de profecías, como lo hace David Gates, como lo hace Ward, como lo hace este el espíritu profecía, que ahora han rechazado los los miembros de la iglesia. Triste, ¿No? Han rechazado el mensaje del espíritu profecía sabiendo que gracias a ese a ese mensaje la verdad se ha mantenido a través de los años estaba comentando con un americano acerca de este mensaje del espíritu profecía y me decía es tan importante los mensajes de esta de este de, este, de esta señora que los Estados Unidos lo tienen dentro de su biblioteca como libros especiales nosotros nos hemos tirado lo hemos tirado por la borda porque ah, tonterías, han creado toda una historia sobre eso. Aquí estamos. Eh, digo estamos porque quiero involucrarme, para que nadie se sienta que estoy hablando contra alguien. Yo también me enseño, me digo, me redargullo sobre eso. Estamos adormecidos. La palabra de Dios es clara. Si nosotros no compramos oro refinado en fuego, no nos llenamos del Espíritu Santo. No desarrollamos esa inteligencia que el Espíritu nos ayuda a entender. Y no nos cubrimos de la justicia de Cristo. No de la seguridad de una religión, no de la seguridad de una iglesia, organizacionalmente hablando. Sino del Espíritu de Dios, de la justicia de Cristo. Con la inteligencia que nos da el Espíritu, no vamos a alcanzar la salvación. Seremos vomitados. Tú puedes escucharme y criticar, criticar mis acciones, criticar mis opiniones, pero eso no te va a ayudar en tu salvación. Tú puedes decirme que estoy equivocado, puedes decirme que estoy eh, enojado con la iglesia, puedes decirme lo que tú quieras, pero eso no te va a ayudar. Escucha el mensaje, y el mensaje es bien claro. La salvación es en Jesús, y su espíritu es el único que te conecta con ese plan de salvación, no tu iglesia, no importa de qué iglesia eres qué importa cuántas veces vas a la iglesia, qué importa cuántos diezmos tú das, qué importa lo que tú haces como obras de ti como un cristiano verdadero, pero dentro es falso, tú sabes muy bien de qué hablo, entonces buscar a Dios en una comunión secreta, buscar a Dios en una experiencia personal, esa es la religión, esa es la relación, religión que tú tienes que tener, religar, el espíritu te va a religar con Dios, porque la iglesia como congregación te va a religar con sus normas, con sus eh, dogmas, con sus prohibiciones, con sus no. Y tú vas a vivir una vida desgraciada, porque no tienes la capacidad y la libertad para poder ser eh, consecuente, no solamente con lo que los demás tienen que hacer, sino con lo que tú también tienes que hacer. Tú también tienes que ser una persona que atrae la crítica para ti, como lo hago conmigo. Porque no sirve criticar a los demás si no te criticas a ti mismo cuando tú hables no te consideres el, el dechado de virtudes o el perfecto yo no estoy hablando de esa, de esa posición estoy hablando de mi condición de un endemoniado sanado de un burdo pescador eh, a un predicador transformado con pecados igual con errores igual Así que no te sientas de que el que te habla es una persona que se cree perfecta y por eso critica. Ese es el pensamiento de Satanás que te va a poner en tu mente para no escuchar el mensaje. Y te lo estoy advirtiendo porque así era yo. ¿Qué habla este? ¿Qué sabe este? Cuando la crítica viene de un corazón orgulloso, autosuficiente, eso es lo que pasa. Satanás obnubila la mente. Pero yo te hablo desde mi corazón, desde mi experiencia personal, de ese hombre pecador de ese hombre que Dios está ayudando a pensar en libertad y conocer su palabra. Contamos la historia de Jesús, que escucha a los discípulos diciendo, hoy oh, están hablando de ti. Y Jesús dijo, déjalos, déjalos. Si están con nosotros, les irá bien. Si están contra nosotros, les irá mal. Dejad que el trigo crezca con la cizaña. Y cuando venga la cosecha, sabremos quién es trigo, quién es cizaña. Ahí Dios va a separar a los cabritos de las ovejas. Ahí va a separar el trigo de la cizaña. La cizaña será quemada y el trigo será llevado. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Sigues con tu celo religioso? ¿Sigues con tu celo congregacional? ¿Sigues con tu celo doctrinal? con tu celo de tus, de tus pólizas, de tus doctrinas? ¿Y te olvidaste del mensaje de la salvación? Te olvidaste del principio que Dios ha establecido de que debemos salir y hacer pedagogía, no congregaciones, a fundar personas en la relación con Cristo. A enseñar a los demás a ser discípulos de Jesús bajo los, las enseñanzas de Jesús, no de una doctrina fundada o creada en una escuela o en una reunión de unos cuantos que dicen que esto conviene y no hay que romperlo porque si no perderíamos, así como los comunistas, ¿no? No hagas que las personas piensen, porque si las personas piensan, los vas a tener contra ti. En cambio, cuando no piensan, cuando son pobres, necesitan depender de ti, el día que tú quieras este, elecciones, tú vas a ir y van a votar por ti porque tú eres su proveedor. Así sucede en las religiones. Han comenzado a vivir una experiencia de, déjelos que no piensen, porque así ellos nos van a defender y vamos a tener un puesto, vamos a tener una congregación, vamos a tener un lugar, vamos a tener un sueldo, vamos a tener beneficios, vamos a tener prestigio. Y ese orgullo individual se transmite a través de la organización. Y esa organización se vuelve espuria porque hombres y mujeres que están allí solo buscan los beneficios individuales y no satisfacer la obra que Dios nos ha encomendado. Si tú piensas igual que yo, abre tu canal. Si tú piensas igual que yo, comienza a abrir tu canal y comienza a predicar el evangelio, porque ahora tú vas a una puerta y no puedes entrar. La gente está ocupada en otras cosas. Hay que usar otros métodos. Deja de estar repartiendo volantes en las puertas. Nadie los lee. Lo va a tomar y lo va a utilizar para prender el fuego o para alguna otra cosa. Deja de utilizar los métodos antiguos. Hoy tienes las redes sociales dedicadas única y exclusivamente para llegar a los corazones de los des desahuciados, de las personas desesperadas. Allí hay esperanza de salvación. Dice una persona que escuchó un mensaje vivo. Dice, me, me ayudaste a comprender que Cristo es mi salvador, que tengo solución. Es posible. Es oportuno usar, usar las redes. Hay mucha gente desocupada, ociosos en las redes y por ahí el Espíritu Santo los hace llegar a un mensaje nuestro. Y quién sabe, allí encuentren el punto o la punta del, del hilo de la madeja para comenzar a seguir y encontrar a Jesús en su camino, porque este mensaje se lanza al aire, yo no sé quién lo va a escuchar, el que tiene el corazón dispuesto y el Espíritu Santo ha estado trabajando en él, va a entender que nuestro objetivo es hacerle ver su realidad, hacerme ver mi realidad, de compartir con ustedes que ese celo eclesiástico no trae nada, solo trae iglesias vacías, vayan ustedes a Estados Unidos, vayan a Europa, vayan a los países desarrollados, no hay nadie son unos cuantos viejitos asistiendo a la congregación. A la Los jóvenes no quieren estar en las iglesias. No les encantan las iglesias aburridas. Y tampoco por eso tienes que irte al mundo, a hacer las cosas que el mundo hace. Pero tienes que darle a tu mensaje sentido. En Lima hay una iglesia evangélica que tiene tres turnos y el 90% de cada turno son jóvenes. Escuchan experiencias de otros jóvenes transformados, jóvenes que estuvieron en drogas. No escuchan sermones, escuchan experiencias de cómo Cristo ha tocado sus corazones. Y miles van a escuchar ese mensaje. El método de Jesús es el método del gadareno. Yo tengo un sermón sobre eso. Lo puedes escuchar en mis redes. No vengas conmigo como discípulo. No pertenezcas a mi congregación de doce discípulos. No. Quédate aquí. Ve y cuéntales las cosas que Dios está haciendo contigo. ¿Está haciendo algo Dios contigo? Eres miembro de la iglesia, seguro. ¿Pero hay algo que está haciendo Dios contigo? Sal de ahí. No te digo que salgas de la iglesia, que rompas tu membresía, a eso no me refiero. Sal de esas cosas que no producen. Vete y cuéntales a otros lo que Jesús ha hecho contigo. Yo estaba perdido. Perdí la visión de mi futuro. Yo lo conté en una experiencia aquí. Y perdí la visión de mi vida. Decidí quitarme la vida. Me quedé en una cama. Tanto que ya no pude ni siquiera levantarme. Entonces Dios me rescató. Y si lo hizo conmigo, terrible pecador, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Si él tiene una oportunidad para ti, deja tu celo eclesiástico, deja tu bufatería y ponte a hacer la obra de Dios. Abre tu canal, ponle el Evangelio a las personas que te siguen. Esta persona que te sigue lo va a compartir con alguien que conoce, que tiene una necesidad y le va a decir, oye, escucha esto. Y esa persona va a escuchar y el mensaje va a ser un reguero de pólvora. ¿Quién sabe? Un día te llamen, como me llamaron a mí. Diez y media de la mañana yo estaba yendo con mi hija. Había venido a visitarme, nos íbamos un sábado por la mañana a pasar allá en la playa. Y no bueno, fuiste a la iglesia. Ese es el cucufato ¿no? ¿eh? Yo iba con mi hija a la playa, con ellos. Venían a visitarme. Y a las diez y media de la mañana suena mi teléfono y contesto mi llamada telefónica. Hola, doctor Boris, ¿cómo está? Estoy aquí en la iglesia. Así ah, le digo. ¿Quién eres? Flaneta. Ah, ¿qué tal? Hace tiempo que no nos vemos. Yo lo sigo en las redes. Hoy me voy a bautizar gracias a sus mensajes. ¿No es confortante? Un alma, por lo menos, habrá una que se convierta a Jesús. De repente no con el autismo. Yo por lo menos pude saber de esa persona que me llamó. ¿Cuántos más? El otro día me llamó un amigo, me dijo, Boris, te extrañamos. No estás saliendo en las redes. Queremos escuchar tus mensajes, amigo de One. Girl. Ya comenzamos, le ¿eh? dije. Y gracias a Dios, porque hay algunos de ustedes que nos siguen, no a mí, sino el mensaje que predicamos. De manera que también Dios a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Ojalá que tú, circunciso o no circunciso, miembro o no miembro de iglesia, creyente o no creyente, puedas buscar en la palabra de Dios un mensaje y que ese mensaje sea la punta del hilo que te permita llegar a Jesús. Pídele que te dé su Espíritu Santo, que te ayude a conocer más acerca de Jesús. Yo todos los días a las siete de la noche estamos saliendo con, esta semana con las señales de la venida de Jesús. Así que si, eres, si quieres escucharnos en vivo, vamos a estar en el YouTube, eh, más o menos siete y cuarenta y en Facebook Live, a las 7 de la noche. Puedes seguirnos. ¿Quieres servir a Jesús? ¿Quieres abrirle tu corazón esta mañana? ¿Quieres decirle, Señor, yo soy como la dragma, que estoy metido acá en la iglesia y no sé que estoy perdido? ¿O yo soy como la oveja que estoy caminando por todos lados y no sé cómo volver? O de repente, como el hijo pródigo, sé cómo volver, pero no ha tocado mi, mi corazón, tu Espíritu Santo, y quiero sentirlo para volver. Un día vamos a predicar sobre eso. Pero esta mañana yo te induzco a que tú puedas abrir tu corazón a Jesús. Decirle, Señor, aquí estoy. Con mi corazón roto, con mis experiencias tristes, de abandono. Y con tu ayuda yo creo que es posible que podamos alcanzar la salvación. Así dile a Jesús. Mientras yo hago una oración. Amado Padre que estás en los cielos, abrimos esta ventana para poder llegar con el Evangelio a quienes quieran, a donde tu Espíritu pueda llegar. Con aplicaciones prácticas, a veces duras, pero verdades que necesitamos conocer, a aquellos que ya te conocemos hace tiempo y que formamos parte, parte de alguna congregación y estamos dormidos. Necesitamos despertar. Ayúdanos a despertar. Sé que tu Espíritu Santo nos ayudará. Lleva este mensaje con tu espíritu a quien necesite. Si tú crees que es correcto lo que yo dije. Aquellas cosas que no dije correctamente, deshácelas. Y las que son correctas, introduce en el corazón y la mente de las personas para que tú puedas ser escuchado, pueda tu espíritu entrar y transformar la vida de la persona que quiere. Ayuda a los necesitados. Bendice a Fernando Salinas, que está muy necesitado llega tú a su corazón y que tu espíritu le ayude a tener fe. Concede al Señor, tu gracia esta mañana y que tu espíritu nos ayude a estar más cerca de tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias porque has escuchado este mensaje. Si te gustó, compártelo. Estamos en nuestro canal Boris Darmon Canal, ahí en YouTube, lo puedes buscar o puedes buscarnos como Boris Darmon en Facebook. También puedes compartir. Comparte en tu Instagram, en tus Redes sociales, en lo que tú quieras. Y ojalá Dios nos ayude a todos a un día encontrarnos en el cielo y decir: ¿Te acuerdas, Boris, cuando salías por las redes? Será un privilegio para mí conocerlo, conocerte. Que Dios te bendiga. Un abrazo fraterno desde este servidor. Un feliz sábado para todos. Chao, chao.